intención era ser fotógrafo <ríe> o chef. Entonces, estando chiquita, como a los 15 años, dije, órale, quiero, quiero estudiar música, aprender un instrumento. Me encanta siempre, desde niña me encantaba la música. Eh, me acuerdo que desde que tenía como 7 años siempre quería ahorrar como mis domingos para comprar cassettes. <ríe> Conforme fue pasando el tiempo me metí a, a la carrera y de alguna manera siempre tuve trabajo, entonces terminó siendo mi oficio pero no, no lo elegí yo desde un principio. Nunca me arrepentiría de, de esa decisión ni de cómo se fueron dando las cosas. Fue para mí lo mejor, porque literal es hacer algo que te gusta muchísimo y aparte que te paguen por eso, es el mejor deal que existe para mí. Respecto a cómo fue para mí lo del COVID o la, esta pandemia y cómo me afectó a mí en lo particular, Creo que fui muy afortunada y para mí el, el cambio y de alguna manera como me afectó fue en positivo, dejando de lado el dinero obviamente y todo el trabajo que perdí, pero también me di cuenta de que el arte eh, muchas veces pensamos que no es eh, necesario o tan necesario en nuestras vidas y me di cuenta que gracias a él pudimos sobrellevar más todo esto del encierro, gracias a los libros que te leías, gracias a la música que escuchabas, a los conciertos que había en línea, a todo eso que, que te mantenía estar un poquito más estable o con cordura. Mi pasión en la vida es tocar un chingo, poder darle a mi mamá todo lo que necesita y sueño con viajar muchísimo que no lo he hecho y espero hacerlo, sino que hay otra mugre pandemia.